Granjero en el valle, granjero en el valle, ay jauladero, el granjero en el valle. Granjero lleva la esposa, el granjero lleva la esposa, ay el granjero lleva la esposa. La mujer lleva el hijo, la mujer lleva el hijo, ay la mujer lleva el hijo. El chico la niñera, el chico la niñera. El chico lleva la niñera, la niñera la vaca, la niñera la vaca. Ay, joladero, oh, la niñera lleva la vaca. La vaca lleva al perro, la vaca lleva al perro. Ay, joladero, oh, la vaca lleva al perro. El perro lleva al gato. La rata lleva el queso, ay, holaderio, la rata lleva el queso El queso se queda solo, el queso se queda solo, ay, holaderio, el queso se queda solo Cinco ranas moteadas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 El autobús rugiendo va por toda la ciudad Los animales del autobús alegres van Alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van Aquí estoy como estás tú Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy como estás tú.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 Um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 Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer ¿Qué quiere que qué? ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará El señor encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos que kikiriki que Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Kikiriki Ella perdió un zapato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 pequeño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 Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo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 Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Ahora cinco botellas verdes colgando en la pared 5 botellas verdes colgando en la pared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 Hey! <laughs>